Bueno, pues muchísimas gracias, Emanuel, con esta presentación tan extensa. Eh, bueno, eh, eh, como somos el primer acto de presentación de un libro en este nuevo espacio, yo, yo tengo que decir que aparte de agradecido, me parece un sitio maravilloso, que, que dan ganas de quedarse a vivir en él. Eh, yo me llamo Jair Fernández, eh, soy editor, soy periodista, soy editor. Eh, tengo una editorial que se llama Desvelo Ediciones, radicada en Santander. Eh, llevamos nueve años de existencia, distribuimos en todo el país, hemos hecho unos ciento y pico libros. Esto dicho así esquemáticamente, es a rasgo lo que iba haciendo desde hace nueve años. ¿no? A mi izquierda me acompaña Jesús Ortiz, que aparte de compartir la inicial del nombre, es también editor, compartimos esas cosas. Otra más, que es de Santander y a partir de ahí ya él tiene su personalidad. Es traductor, es una persona que se dedica al ámbito del libro ilustrado infantil, es una de las grandes editoriales que hay en España en cuanto a prestigio de, de, del libro ilustrado infantil. Y está aquí, eh, no solo porque es mi amigo, sino porque él ha intervenido directamente en la elaboración de este libro que, hemos, que venimos a presentar, que es Sexo y Cuetes, con este nombre tan espectacular y tan sugerente que tiene. Él lo descubrió, él me lo sugirió a mí, y yo me hice con los derechos de la editorial de origen, que es Feral House, norteamericana. Este libro se publicó hace 18 años y Jesús, aparte de descubrirlo, también se animó a traducirlo. Que no es una tarea fácil, es un libro muy, muy complicado, con mucha terminología científica y del mundo ocultista. Ahora lo explicaremos bastante bien. Eh, de qué va este libro. No? Una presentación en el fondo es eh, explicar a la gente de una manera lo más sencilla posible qué es lo que venimos a presentar. Este es un libro de 400 páginas, es una gran biografía, ¿no? un trabajo muy, muy prolijo, muy bien documentado con imágenes, unas 60 imágenes, eh, acompañan al libro, escrito por John Carter. John Carter es un señor muy misterioso, solo sabemos que nació en 1953, <ríe> que es australiano. Y poco más. Eh, tiene un prólogo maravilloso de Robert Anton Wilson. Eh, este señor es uno de los grandes popes de la psicodelia eh, americana de los años 60, 70. Es un gran conocedor del mundo psicodélico. Es la, la mejor persona casi para introducir este libro. Y lo veremos enseguida. ¿Por qué? Porque la psicodelia tiene una... Eh, los alucinógenos tienen una parte muy importante en la obra de el gran protagonista de hoy, que es Jack Parsons, ¿no? Esta es una biografía de Jack Parsons, que es de estos personajes eh, maravillosos, desconocidos, yo no conocía nada de él, son genios absolutos, eh, eh, un producto además muy típico de Estados Unidos, que, que tiene este tipo de gente, ¿no? Siempre a veces relativizamos los países o, o, o aplicamos clichés, en el caso de Estados Unidos que no hacen justicia con el, la, la gran cantidad y variedad de gente que ellos incluyen. ¿no? Esta es la parte más eh, elaborada de la cultura americana, es un gran genio, es un gran científico, un gran químico y tuvo una vida apasionante. Eh, de esto va este libro, este libro de John Carter que ha producido Jesús y que hemos publicado nosotros y que tiene un título, eh, Sexo y Coetes, que no es baladí eh, y es más serio de lo que parece. ¿Quién es Jack Parsons? Si a mí me preguntaran esto, yo diría que era un hombre que tenía una mentalidad extendida. Tenía un gran cerebro que aplicaba básicamente a dos cosas. Uno, al mundo de la ciencia. Él era un ingeniero aeroespacial, un experto en química. Fue el inventor del combustible sólido de los cohetes. El, ese, el, la la protohistoria de, de, de la NASA es este hombre y otros cuantos como él. Eh, sus experimentos en Pasadena, en Los Ángeles, fueron aplicados directamente en la Segunda Guerra Mundial, los, los motores a reacción de los aviones norteamericanos, entre los muchos usos que tuvieron posteriormente. El más claro de todos fue el de los cuetos espaciales. ¿no? Un cráter en la Luna lleva su nombre lado oculto, nunca mejor dicho, es muy simbólico. Y otros de los grandes personajes de los que hablaremos por aquí, como el científico Von Karman, pues también tiene asignado una, una cosa muy curiosa que es esa línea donde la atmósfera eh, da paso ya al espacio, ¿no? donde a, a, creo que es... A, 100 kilómetros de altura, tal vez? ¿De de bueno, así, no. bueno sí, no. se llama la línea popular, ¿no? Esto es una de las peculiaridades de los muchos personajes que aparecen por aquí. Decía que tenía una mentalidad extendida. Eh, no sé si es el síndrome, creo que tiene un nombre científico, eh, es el, el desorden de personalidad múltiple que hace que dentro de una persona convivan varias personalidades. Por decirlo de una manera más prosaica, por, la, por el día era un científico extraordinario. Muy práctico, muy experimental. Y por las noches, o en su otra vida, aplicaba todo su genio, toda su potencia creativa al ocultismo. Ahora eh, explicaremos eh, cuáles son las raíces de todo esto, de esta doble variante. Eh, empezaré por el principio, que son unas pinceladas biográficas. Este hombre nació en un año muy crítico, que fue en 1914. La gente del ocultismo a estos años le da mucha importancia. Ocurrieron muchos acontecimientos, la Primera Guerra Mundial, también la aparición de los testigos de Jehová, y bueno. Eh, eh, era hijo de padres divorciados, su padre era un adúltero compulsivo, su madre era una mujer muy posesiva. Él vivió en una familia donde eh, rápidamente desaparece la figura del padre... Él tiene una relación muy especial que los freudianos dirían que es un complejo Edipo no superado con su madre, hasta el punto de que cuando él muere, una explosión misteriosa que no se sabe si fue un accidente o fue provocada, eh, su madre se suicida al día después. Eh, entre el nacimiento y la muerte pues eh, eh, hay 37 años de una gran actividad de todo tipo, sus primeros sus primeros años de vida es el típico niño eh, muy eh, cerca de su madre en todos los sentidos. Los italianos los llaman mamones, por cierto, por aquello de la mamma. ¿no? Son niños muy falderos, muy consentidos, muy protegidos, pero también mm, eh, muy, eh, eh, se les consiente de desarrollarse muy eh, a su capricho. ¿no? desde muy pequeño ya tenía afición a la pólvora a los explosivos y mientras otros niños jugaban unas cosas él se dedicaba a ensayar con, con, con artefactos casi explosivos en, en toda su vida bueno, él tuvo tres nombres realmente tenía un nombre muy curioso que es un nombre oficial se llamaba Maravilla, Marvel John eh, Marvel Parsons él no lo usó, eh, él prefería llamarse el Anticristo. ¿Por qué eh, cogía estos nombres? Bueno, eh, en la parte científica era John Parsons, en la parte ocultista era Jack Parsons, él se llamaba a sí mismo el Anticristo, tenía un nombre oficial, Marvel, que no usaba. Todo esto da idea de eh, eh, los cambios continuos, de cómo construía su vida él mismo a lo largo de su existencia. ¿no? Eh, yo le definiría como un gran rebelde, un gran rebelde que quería construir una nueva sociedad. Eh, en aquella época todas estas personas eran considerados ilusos, pero él pensaba que al igual que Julio Verne eh, creó el submarino, que luego se hizo realidad, él tenía una serie de fantasías y sueños que luego se hicieron realidad, por ejemplo, los viajes espaciales. Curiosamente se hicieron realidad y él, aunque no los vio exactamente, sí que pudo eh, sentirse encaminado a, a, bien encaminado, o, o vio que sus esfuerzos iban bien encaminados. ¿no? Eh, eh, este es un hombre que cuando apenas eh, existía la, se usaba la palabra patriarcado, él lo detestaba, como, como eh, fue eleccionado por su madre eh, en el odio al padre, él odió todo lo que significaba poder, la figura del padre, la, el poder político, el heteropatriarcado, como se llama ahora, eso lo detestaba todo. Y también, por supuesto, la religión, todo lo que fuera eh, institución religiosa, él estaba en contra. Muchos eh, libertarios, anarquistas, le, le tienen en gran consideración, así como gente eh, vinculada a los movimientos feministas. Esta rebeldía, como decía antes, la encaminaba hacia una obsesión que él tenía, que era generar una nueva sociedad fuera de los eh, controles, instituciones represoras que había en esa sociedad norteamericana, que es muy importante tenerla en cuenta, de los años 40-50, una sociedad que iba desarrollándose tecnológicamente, pero que tenía unos clichés casi medievales, religiosos, culturales, sociales, racistas... Él soñaba con una nueva sociedad y a eso dedicó sus esfuerzos, tanto por el lado de la ciencia como por el lado del ocultismo. En el lado del ocultismo, que tal vez tenga más modo para el gran público esto, y para mí también, él fue la cabeza visible de una secta que se llamaba el Orden del Templo Oriental. El gran papa de esta secta en su momento, en los años 40, era Alistair Crowley, en inglés, eh, bueno, pues que venía de otro tipo de sectas, todos son, vienen del de gnosticismo, de, de los viejos ritos del Eusis, de Leusis, de las culturas ancestrales de Egipto, donde eh, en esos rituales se utilizaba mucho no tanto los narcóticos como los alucinógenos, que no son lo mismo. Eh, por eso, eh, en su lado ocultista, como. Desarrollador de, de, de toda una, una iglesia, se puede calificar de iglesia, con sus eh, fieles, sus grados, sus jerarquías, sus, sus rituales, sus objetivos. Él lo que quería, y así lo dejó escrito en, en, en tal, era destruir el cristianismo. Eh, eh, yo esto lo interpreto como una manera de eh, liberar a la sociedad de sus corsés, no solamente eh, religiosos, eh, la, la, la religión que nosotros vivimos, es una religión que está bastante alejada de los primeros cristianos, realmente surge a través de San Pablo y, y bueno, fue el, el catolicismo la desarrolló bastante, pero también el protestantismo, eh, Parsons, sin declararse por supuesto cristiano, sí que entra más en conexión con los primeros cristianos, con un concepto más humano de la figura de, de Cristo, se puede decir Cristo, se puede decir Mahoma, se puede decir muchas cosas, donde, eh, por ejemplo, eh, toda la represión sexual que, que, que, que incorpora a, al cristianismo sobre, des, después de San Pablo, desaparecería para él. ¿no? De ahí la palabra del concepto de sexo, no, no, no es el concepto rijoso, sino el concepto de liberación, de, de liberación sexual. Lo que en el mundo del rock and roll se llamaba, bueno, en el mundo de, los, de la contracultura y de la música, y, se llamaba sexo, drogas y rock and roll, ¿no? y como, como grandes eh, epígrafes eh, eh, antirepresivos y, y liberadores. Mm. Yo no quisiera soltar más historias y, y quisiera encargar un diálogo con Jesús y también, que por supuesto ustedes eh, preguntan lo que quisieran. Yo soy solo que no sabemos nada. <risa> de, de Simplemente hemos publicado este libro porque nos parece una figura fascinante que es meritorio en el sentido de darlo a conocer. Creo que, no sé si a mí lo conocía, yo no conocía a nadie que lo conozca, y ahora por lo menos hay un libro que da cuenta de... de de los logros de este hombre con la mentalidad extendida y que trabaja maravillosamente en todos los campos algunos lo pueden considerar un chiflado un loco, un visionario otros lo pueden tomar más en serio ¿tú, tú qué opinas Jesús de este hombre? bueno de, de, yo tampoco sabía nada hasta hace poco de este señor y la biografía tiene interés porque está clavada en todo el medio del siglo XX eh, y Visto, eh, visto desde ahora hay muchísimas cosas que, que entonces no se, no se, vamos que no nos podemos imaginar cómo eran entonces. Lo, lo primero es como la, la visión que tenía en la sociedad cuando este hombre empezó a, a jugar con la pólvora, que es como dice Javier, que es verdad. El chaval empezó a jugar con la pólvora y se hizo amigo, eh, tuvo un amigo en la escuela por un tema de acoso escolar, le estaban eh, haciendo bullying a, a, a Jack Parsons y un eh, compañero lo defendió, y se hicieron amigos de por vida y también se metió en el tema de la pólvora y eh, empezó a hacer cohetes, en el libro le llaman mucho científico, como científico tenía una formación académica bastante limitada, era mmm, lo que bueno tendemos a llamar tecnólogo y sobre todo un experimentador un tío que le gustaba a hacer explosiones y al final era el que sabía más en una época en que eh, los únicos que hablaban de la, los científicos todos los científicos despreciaban completamente la idea de los cohetes a la luna la idea de los cohetes a la luna la había contado Julio Verne en, en, en una novela y eh, para todos los científicos era una cosa que era imposible y que era la chorrada de un escritor francés no, ...no había más posibilidades... ...y eh, bueno pues estos empezaron a, a darle... ...se juntaron con... Eh, ...el que ha mencionado Javier... ...que era Von Karman... ...que ha salido aquí en las fotos... ...que era un exiliado húngaro... Es un, la, ...toda la historia de la lo, investigación aeroespacial de Estados Unidos... ...está muy marcada por la, los científicos y tecnólogos europeos... ...que huyeron del nazismo... ...que tuvieron que ir de aquí para allá y uno de ellos fue Von Karman eh, húngaro, y luego otro que es mucho más conocido, que es Werner Von Braun, que estaba en Estados Unidos como prisionero de guerra, o sea, colaboró con todo el programa de desarrollo espacial eh, estadounidense en calidad de prisionero de guerra, porque no era de los que había huido de los nazis, sino que había sido un nazi. Eh, toda esta gente, Von Karman que es una, la figura unánimemente considerada como... Eh, la clave en el desarrollo de la industria aeroespacial de Estados Unidos sería el número uno, el, a Parsons se le coloca en el número dos o el número tres, eh, como a, a alguien más importante. Eh, inventó, lo que hizo fue muchos experimentos con combustible, inventó el combustible sólido. El combustible sólido eh, hoy es... El estándar es lo que se sigue, el combustible que usa la lanzadera espacial, es una cosa que inventó él, que se sigue, se sigue empleando, pero en su momento pues no existía, lo que había era nada más los combustibles líquidos convencionales. Y cuando estaban en esto... Perdón que te interrumpa, este es un prototipo de lo que él llamaba jato ese es el cráter lunar que se le dedicaron a uno de ellos, eh, él fue desarrollando las, estas cápsulas con... Lo que luego aplicarían primero a los aviones y posteriormente a los cohetes. Se llamaba Jato, Iniciales iniciales j -A -T -O. Este es el, el amigo... este es, ese es él y este es el amigo de... de estos son estos amigos. Y esto era como hacían los, los, los experimentos. Los experimentos eran absolutamente pedestres. De hecho, sí, sí. les expulsaron del campus. Un par de sitios porque armaron unas explosiones del porque carajo. Porque casi lo vuelan. Entonces, les llevaron un descampado y eran dos chiflados que hacían experimentos. Calculaban la expansión de los gases. Eh, bueno, todo. este es von Karman. Este es von Karman eh, rodeado de otros investigadores y gente de las fuerzas aéreas. Este es un jato ¿El... Muchos jatos Esto se ponía debajo de las alas de los aviones y eh, ahí veis cómo despega uno con. Eh... Esto eran las pruebas. Esto era cuando solo existía la, la propulsión de hélice y esto era pues ponerle eh, lo que ahora llamamos. Y esto es este es Alistair Crowley, este es Crowley, que antes me refería a haciendo el signo de Pan. Este es un alfabeto enoquiano. Ahora hablamos. Ahora hablamos de todo eso. Esta es una de las cajas mágicas de Parsons que se encontró cuando voló su casa y él voló con ella. Este es Parsons, Cameron, que era su segunda mujer. Su segunda mujer y una de... Este es Huba, el fundador de la cienciología, luego hablaremos de él. Esta es Cameron otra vez. Y estas son escenas de bueno, pues de su casa cuando explotó. Como veis estaban las maletas preparadas porque se iban de viaje. Esto es un científico. Parsons era muy bardal con los elementos químicos. Los tenía almacenados de cualquier manera por su casa. Y se, y se piensa que la explosión fue porque se le cayó un frasco bastante delicado. Pero bueno, hay ciertas teorías conspiranoicas que, que dicen que realmente fue asesinado. El mundo del cómic también es muy importante en, en, en su formación y en la cultura americana de los años 50, igual que la ficción científica, la ciencia ficción. Y además. Bueno, puedes continuar. voy sí, bueno, a cambiar el micro. ¿eh? Bueno, una de las eh, posibilidades de, de asesinato viene de que eh, hubo un caso famoso en Los Ángeles cuando a un inspector de policía le, le asesinaron poniéndole una bomba debajo del coche. Entonces las investigaciones eh, condujeron a compañeros policías que eran policías corruptos y el asesinado pues era alguien que estaba investigando la, la corrupción. Y entonces llamaron a testificar a, a Parsons porque era el que más vamos, preguntaron a la fábrica de y mandaron a Parsons porque era el que más sabía de explosivos. y Parsons demostró en el juicio, eh, llevó una maqueta de la cosa y después hizo pruebas haciendo explotar su maqueta debajo de un coche y demostró cómo se había matado al inspector de policía aquel. De resultas del testimonio de Parsons, los tres policías acusados pues fueron condenados ...y eh, el fiscal recibió amenazas... ...porque claro, los policías corruptos... ...pues son amigos de más policías corruptos... ...y es gente que tiene todo... La... ...y entonces una de las posibilidades de asesinato... ...sería esta... ...evidentemente, eh, si no lo sabe eh, John Carter... ...pues nosotros tampoco podemos... Eh, ...delimitarlo más... ...pero bueno, el caso es que mientras estaban estudiando... ...el tema de los combustibles para hacer cohetes... ...con la idea de enviar cohetes a la Luna... Eh, pues vino la Segunda Guerra Mundial y cuando vino la Segunda Guerra Mundial las aplicaciones para hacer cohetes pues de pronto fueron muy útiles primero porque ayudaban a despegar aviones el, los jatos estos que se ponían debajo de las alas de aviones convencionales lo que hacían era durante 20, 30 o 40 segundos proporcionar un empuje adicional que hacía que el, el avión cogiera velocidad mucho más rápidamente y entonces podía despegar en pistas mucho más cortas Construir aeropuertos pues es una cosa complicada y eh, podían desplegar aviones más grandes y más cargados de portaaviones. Era la, la primera utilidad militar que tenían los jatos, el invento este de... de, de, de ...de John Parsons... ...la segunda utilidad era... ...cuando estaban en vuelo los aviones... ...tenían los, uh, esos uh, jatos... ...y si venía un avión enemigo persiguiéndoles... ...podían encenderle... ...y con la velocidad que ganaban... ...dejaban al otro eh, muy atrás... ...con lo cual cuando llegó la guerra los experimentos que estaban haciendo con muy poco dinero, reclutaban dinero por ahí, pidiéndole a los amigos, en condiciones muy precarias, de pronto pues eh, los Estados Unidos empezó a dar un montón de dinero, hicieron una empresa que se llamó Aerojet y les vendía, a, claro el ejército eh, americano les compraba esto y de pronto pues, pues tuvieron dinero. Esta es la, la parte que tiene una repercusión eh, científica por un lado, porque inmediatamente se hizo posible lanzar cohetes que superar, salieran de la atmósfera, se hizo posible la, la investigación espacial y se hizo y se aceleró el que ganara la guerra. O sea, evidentemente la, este tipo de propulsión pues ayudó mucho a los ejércitos aliados a, a ganar la guerra. Y, y la segunda parte es eh, lo que sería la vida, digamos, nocturna de, de Parsons, que es eh, lo que cuenta Javier, que es ocultista que es una mezcla, siguiendo mucho a Crowley, efectivamente, que es un sinvergüenza inglés muy notable, a su vez... Eh, aparece también como espía unas veces de los nazis, otras veces de los contra los nazis, según a quien se consulte. Son siempre cosas muy, muy, muy oscuras porque toda esta gente se mueve, en, se mueve en un mundo complicado porque, por un lado, por su propia definición, están en lo oculto, están en la oscuridad. No se sabe muy bien hasta dónde engañan, hasta dónde dicen la verdad, no se sabe muy bien hasta dónde se creen lo que dicen, hasta es realmente complicado. Y por supuesto, bueno yo cuando empecé a traducir esto no tenía más que referencias eh, remotas del asunto, no sabía nada, eh, traducirlo más supuesto, pues... pues eh enterarme bastante, que es lo que siempre pasa que al final pues para traducir un libro tienes que leer media docena más para saber de qué estás hablando intentar saber cómo lo llaman la gente que practica estas cosas en, en español y, y entonces bueno pues eh, encuentras y lo que he encontrado es eh, esta gente sigue el, el están los. ¿Cómo se llaman? Los. los, Násticos, los, sí, los, los rusacruces, eh, masones. Los, los masones. Los masones que se remiten, como ha dicho Javier, a, a, a la religión egipcia. ¿no? La cosa viene de ahí antiguo. Y luego hay un personaje clave del siglo XVI, de la, de la época de la Armada Invencible, que es John Dee. John Dee es un, un científico británico que como científico tiene un papel importante pero que como se dedicó también al ocultismo los colegas eh, científicos luego no han querido hablar mucho de él y este hombre se empeñó en eh, hablar con los ángeles entonces eh, ponía una una serie de dispositivos eh, hicieron el alfabeto enoquiano este que hemos visto en un momento dado y con ese alfabeto los ángeles hablaban eh, con ellos esto lo repitió Crowley y lo ha repetido y lo repitió eh, John Carter, digo eh, Jack Parsons. Y luego eh, leí un libro que ha salido este año, muy interesante, que eh, eh, explica, relaciona, que comparte con, con, con John Carter una cosa interesante, porque es, si te quieres meter en el tema de ocultismo, solo... Los únicos que han escrito de ellos es gente que son a su vez ocultistas, es decir, son creyentes en lo que están contando. Lo bueno de, de John Carter es que no se lo cree, es alguien de fuera que funciona como un historiador, y un historiador lo que hace es investigar y, es, y exhibir los resultados de la investigación, pero no es un creyente, no es un militante. Este otro hombre que he leído, un americano, es eh, muy curioso porque habla... ...de John Dick, es un, aquí no están las fotos... ...pero es un personaje muy interesante... Eh, ...y lo que viene a decir es que... ...es una gente muy vinculada con el protestantismo... Eh, ...porque cuando hizo esto era la época de, de... Felipe II y la Armada Invencible... ...los intentos de las potencias... llamémoslo españolas, pero en realidad... ...las potencias católicas frente a las eh, potencias protestantes... Eh, y, y, en, y en definitiva todos ellos cristianos y todos ellos creen el tema de, los, uh, de la segunda venida de Cristo y este hombre habla de cómo Ronald Reagan uh, recibía en, en la Casa Blanca a todos los uh, líderes uh, extremadamente reaccionarios americanos, todos esos telepredicadores y toda esa gente y uh, según este señor, es una, la interpretación que da es que efectivamente hay una conspiración que ha pervivido desde entonces por, en definitiva, provocar el apocalipsis. Porque lo que está predicho en los libros cristianos es que con el Apocalipsis significa la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es maravillosa porque eh, significa poner el reino de Dios en la, en la Tierra y lo que hay que hacer es acelerarlo. Y entonces estaríamos eh, con una serie de gente que realmente tiene esto como objetivo. ¿no? La, la Eso se sale un poco del libro, pero um, eh, es por situarlo en donde está el tema del ocultismo. Con la cosa. Y lo que es... Como poco curioso es, digamos, la, la, la pasión esta doble de querer llegar al cielo por, por dos maneras. De una, de una manera, digamos, científica, eh, estudiando la química de, de los combustibles, y la otra mística, que sería el tema este de invocar a los ángeles para que vengan. El siglo XX está hecho de esto. Pensamos que son cosas de chifladura, pero realmente hay muchas creencias que piensan eso. Jesús hablaba de la segunda venida de Cristo, la parusía, que, bueno, mucha gente cree en ello. Yo, yo, yo había tomado notas antes, el, el, Crowley lo llama el nuevo eón unos nuevos tiempos que vienen a través de la, la creación más que, que aparición porque ellos en sus rituales también buscan crear un nuevo hombre de, de, un, de una nueva época los testigos de Jehová se lo llaman nueva era eh, la, la orden del templo oriental más concretamente eh, toda esta gente que como dices tú son bastante creyentes eh, tienen un debate de cuáles son sus orígenes. Eh, hay un movimiento que se llama los Illuminati, que yo creo que a algunos les suenan por la película esta de, de la novela del bestseller de se me ha ido el nombre. Dan Brown. Dan Brown, ¿no? Los Illuminati surgen en Baviera, son bávaros, en a mediados del siglo XVIII. El, hay un ex jesuita y un ex masón llamado Adam Weishaupt que empieza a desarrollar una especie de humanismo secular, no es gente que viene del mundo de la religión. Dan Brown no inventa nada, no, no, o sea, Dan Brown, realmente hay una tradición sí. eh, eh, paralela a la, la de la iglesia sí. oficial que tiene, pues otras fuentes y dice otras cosas y tal. Paralela, ¿eh? no, no sí. divergente. Esta secta Illuminati es prohibida en 1785. En 1896 se crea la Sociedad Teosófica de Alemania donde hay un tal Reus que en 1901 eh, crea la eh, Orden del Templo Oriental. En 1912, el noveno grado se le asigna a Sobre 10 grados me parece que no, no había más. ¿no? Bueno, todo eso está rodeado de textos, de textos misteriosos, de llaves, de, de conocimiento, de fórmulas y rituales para eh, eh, eh, expandir la mente con algunas ayudas, por ejemplo, como decía yo antes, el uso de enteógenos. ¿no? Los enteógenos, que son hongos, alucinógenos se usaban ya en los rituales del Antiguo Egipto. Por ejemplo, hay un, un ritual antiquísimo para la entronización del faraón. Era un viaje que él tenía que hacer, a, no sé cómo decirlo, más allá o hacia el reino de los muertos. Ese viaje él lo hacía ingiriendo hongos digamos que el faraón volvía y se le entronizaba ¿no? eh, hay, hay muchas más cere eh, ceremoniales donde se utilizan este tipo de drogas como los ritos de Leusis, que eh, en su parte final también consiste en el consumo de hongos alucinógenos eh, en los rituales de este tipo y también en los que hacía Parsons eh, eh, tiene también eh, importancia el sexo grupal y y todo va encaminado a, hacia la, eh, el derribo de los tabús sociales y también la expansión de la mente. Por eso decía que el prólogo de Robert Anton eh, Wilson entronca bastante con este mundo, puesto que él es un gran experto en psicodelia, ¿no? que es la experimentación con drogas tipo LDS y, LSD, perdón, y cosas que hizo Timothy Leary en los años 60-70. Eh, en el fondo lo que buscaban eran experiencias místicas para un conocimiento más allá de, del que podían, utilizar, podían disponer en su vida cotidiana. Consideraban que lo divino estaba dentro del hombre y que eh, a través de los hongos alucinógenos, como muchísimas culturas, desde los indios eh, americanos, eh, en África, eh, eh, se podía... Eh, ...intuir ese, ese conocimiento de la divinidad que uno cada uno llevaba dentro. No sé qué te parece esto que he dicho. No sé. <risa> Yo, a mí lo que me interesa de esta figura es, es un hombre que era un rebelde por sistema... ...que tenía una gran fe en sus propias creencias que parecían ilusorias... ...pero se vieron llevadas a efecto en su vida y también después de muerto, y también el, el, el, el, el afán en, de eh, destruir las instituciones eh, en, una, eh, en un deseo de generar una nueva sociedad, un nuevo hombre con eh, la libertad como máxima, máxima libertad como premisa. ¿no? Tengo que decir también que este libro tiene una cuestión, bueno, pues tiene mucha información científica que nos ha ayudado mucho José aquí presente para sobre todo revisarlo y confirmarlo, ¿no? Porque en esto sí que somos lejos todos nosotros. Muchas gracias. Eh, me gustaría, Jesús, que... El tema de las, los personajes que le rodean a Jack Parson, sobre todo, yo creo que hay dos muy importantes y además hay una historia que es bastante alucinante y divertida, que es la de Huber, que me gustaría que contaras tú. Y también, ¿cómo ves tú la relación con su madre? Eh, Ron Huber, que sabéis que es el fundador de la cienciología, que es la religión esta que siguen personajes de Hollywood famosos como Tom, Chris. ¿eh? Tom Cruise y Tosta Peña, eh, bueno Este sí que es de los que es muy claro que es un sinvergüenza, ¿no? es uno de los tipos... Eh, hay una frase que se, se le atribuye a eh, él, lo que pasa es que se le atribuye a más gente y yo no sé quién fue el primero que la dijo. Pero la frase, que además es completamente verdad, es no hay mejor negocio que fundar una religión nueva. Eh, tú fundas una religión nueva, eh, en los negocios tú tienes que entregar algo a cambio de dinero pues en la religión lo que entrega son pues, esperanzas y, y, y consuelo que no es eh, nada que te cueste materialmente producir y efectivamente pues fundar una religión nueva y encontrar gente que se haga miembro, pues es un gran negocio. Eh, aquí Ron Hubar aparece al principio de su carrera, Ron Hubar acaba de licenciarse de la Marina de Estados Unidos y se presenta en la. Si me permites el apunte, estuvo trabajando en los servicios de inteligencia de la Marina. Estuvo trabajando en los servicios de inteligencia, sí, no, el tipo. Bueno, era cualquier cosa menos idiota, ¿no? Pero... Eh, la casa de, de Parsons en Pasadena, que era una casa antigua, eh, que hizo apartamentos y los, los alquiló. Hizo 19 apartamentos en una mansión. Y puso unos anuncios que llamaron mucho la atención en la época, decía, se busca inquilinos, pero no se admite a gente normal. Eh, <risa> o sea, había que ser por lo menos ateo, eh, pero o se aceptaban a los ocultistas, a los magos, a, a todo tipo de gente, y tenía pues una gente peculiar, claro, una casa pues, con 19 eh, apartamentos más un garaje que también alquilaba. ¿no? Y entonces pues pasaba gente por allí, pasaba mucha gente y tenían reuniones de la logia masónica que hizo, que se llamaba Ágape, y tenían reuniones, no sé si allí o cerca, de la Sociedad de Ciencia Ficción. Había, hay muchos nombres de gente, Ray Bradbury en algún momento lo conoció, muy de pasada. Y uno de los que llegó fue eh, este eh, Ronnie Hubbard. Ronnie Hubbard, recién licenciado de la, de la Marina de Estados Unidos, decía que era escritor, era un tipo muy atractivo porque contaba unas historias fantásticas, todas mentira pero, pero eran tan divertido contando historias que todo el mundo le, le, le, se las aplaudía aunque, aunque no se las creyera eh, seducía a las chicas como loco, a todas las de la casa, una tras otra pam pam pam pam pam todas encantadas de la vida con él y eh, en esas pues se enrolló también con la, con la, con la novia de Jack Parsons, ¿no? La novia de Jack Parsons que era la hermana de su primera mujer, ¿De la que? que se había ido con otro, uh, con otro también de la secta. Esto para Parsons fue un problema, eh, fue un problema terrible sobre todo porque a la chica esta que era bastante más joven que él, él la había animado a que tuviera amantes porque era, éramos así de liberales todos. Y la chica le pareció buena idea lo de tener más amantes, pero cuando apareció pues, Hubar, pues ya no le gustó tanto y la cosa eh, se hizo bastante eh, complicada en la casa. Llegó un momento en que mm, Hubar estaba, mientras tanto, consiguiendo que el ejército de Estados Unidos le pagara una pensión porque tenía muchas enfermedades. Eh, efectivamente, la acabaron declarando inútil y dijo que no se podía ganar la vida, que él era escritor y con las enfermedades que tenía no se podía ganar la vida, y le, el ejército de Estados Unidos le dio una pensión como, como veterano. Eh, y en ese momento mmm, se hizo socio de, de Parsons, que el pobre era bastante infeliz para, para muchas cosas personales. Eh, pa, vino la neumáticos general, los de las de, las, de los neumatos, que compró a la empresa esta que habían hecho para hacer cohetes para la guerra, les dio bastante dinero, mm, menos a uno que estaba, me parece que era Malina, Malina estaba en Londres, cuando General hizo la oferta de compra no se enteró, porque no llegó el telegrama, y entonces no pudo vender, que fue una suerte de la hostia, porque cuando volvió valían las acciones una porrada de millones, pero, bueno, aunque no fuera tanto dinero, sí les dio bastante dinero. Entonces, este pobre hombre, Parsons, se hizo socio de Ron Hubbard y de su exnovia, que ahora estaba con Ron Hubbard, hicieron una empresa para llevar, comprar yates en Nueva York, y los llevaban a California, que por lo visto estaban mucho más caros, los yates. Y, y lo, estas son cosas que pasan, pues yo lo he conocido aquí en España, he tenido un amigo que también ha hecho algo parecido, traía yates de Alemania, pero bueno... No desviarnos mucho. Total, que mientras eh, Parsons seguía en California, su exnovia y Ronnie Huber, fundador de la cienciología, se fueron a Nueva York, compraron unos yates y, y el, el dinero de Parsons desapareció. Eh, Parsons desapareció, los fue persiguiendo, llegaron a un acuerdo judicial, le devolvieron una pasta, pero una parte de la pasta, pero prácticamente le arruinaron. Y eso porque Jubar eh, y la chica se cogieron uno, uno de los veleros que habían comprado y se hicieron a la mar. Y nada más salir a la mar. Le avisaron a Parsons y Parsons, que era muy científico pues lo que se le ocurrió fue hacer a un altar en casa y rezar a sus dioses para que le ayudaran. Y entonces los dioses cogieron, claro, los hombres del tiempo esto no lo saben hacer, o sea que el tío iba bien encaminado, los, los dioses cogieron y armaron una, una tormenta de la hostia en, en la delante de Nueva York y entonces el Ronnie Hubar y la otra, muertos de miedo, lo, lo contó la otra, pues llamaron a los guardacostas, los guardacostas vinieron, los rescataron y como había una denuncia porque se habían fugado con la pasta, pues los detuvieron y llegaron al, al arreglo judicial. Esta es la historia que quería saber. Bueno, este es el principio de eh, Ron Hubbard antes de fundar la cienciología. Ron Hubbard era de los que claramente, pues era cara dura, y, y iba a sacar dinero y se inventó la religión. Lo que pasa es que las religiones luego uh, cobran entidad y siguen funcionando. O sea, tú eres... ¿cómo se llama ese, el, el actor ese? Tom Cruise. El Tom Cruise. Eh, hay más socios, más gente, y entre ellos se ayudan. Da igual que crean eh, los dogmas o no, el, el tema es que forman parte de una sociedad y yo ayudo a mis correligionarios. Y entonces, bueno, pues yo tengo un puesto en Hollywood, te doy a ti el trabajo, te doy a ti el papel en la película antes que dárselo a alguien de fuera de, de la iglesia. Para eso sirven las iglesias también. ¿no? Y la cienciología pues, ha seguido funcionando después de que Hubar muriese. Eh, dentro de todo de lo, de lo uh, caladura eh, o sinvergüenza que era Hubar, no es un personaje tan siniestro como Crowley. Crowley es un personaje eh, bastante... Da mucho más miedo. Da mucho más miedo. Un tipo está... Uh, uh, bueno, pues es el, la ley de Telema a la que invocan tiene una, una norma clara que es haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana no hay obligaciones y eh, la sospecha es que esta es la que sigue alimentando a Ronald Reagan y a toda la extrema derecha estadounidense que apoya a una parte del partido republicano ellos son los hacen lo que quieren y lo que pueden Hay, hay otro concepto que es magic que se puede interpretar como ...desear, atreverse hacer lo que quieras. Magic, sí. Eh, sí, el, el, el, el lado o, <coughs> más interesante o más exploratorio... ...que tiene toda esta cosa, claro, es... Magic es, claramente, es magia sexual. Entonces, la historia es utilizar el sexo... ...que puede ser grupal, como ha dicho Javier, pero no necesariamente... ...sí utilizar experiencias sexuales, digamos, fuera de lo común... ...que, eh, con la misma finalidad... Que los rituales de invocación de ángeles y con la misma finalidad que el consumo de enteógenos, de, de drogas alucinógenas, que es un poco salir del yo, eh, tener experiencias distintas de las que tenemos de manera ordinaria. Y en ese sentido eh, se puede llamar figuradamente, eh, pues eh, sí, conocer la divinidad, conocer algo que, no, que está que es fuera de lo que, de lo que llamamos humanidad común. Y. Eh, como ambición y como... se asemeja mucho, aunque el camino sea distinto, a lo que en Oriente se hace mediante la meditación y el yoga y los ejercicios tántricos. ¿no? Eh, la, la, la ambición es desprenderse de eh, lo que llamamos el ego. ¿no? De la, de la... Podéis preguntar lo que os parezca, ¿eh? y, y nosotros contestamos lo que nos parezca también porque sabemos lo que sabemos nada más, ¿no? no. El, el libro es muy curioso por, por todo esto, ¿no? o sea, porque bueno, si solo fuera la jugada de un agente que intenta invocar a los ángeles y que folla de manera raras y que se mete para el cuerpo todo lo que encuentra, pues bueno, sería más o menos curioso. Pero es verdad que es un agente que está en el centro de toda la industria aeroespacial de Estados Unidos, eh, que en su momento sirvió para ganar la guerra y ahora sigue sirviendo para mandar cohetes. Hay, por cierto, uno de los eh, primeros que estaban en esos experimentos que habéis visto tan pedrestres era un, un, un ciudadano norteamericano, pero chino, de origen chino, Xien. Eh, ¿qué Lo que estaban haciendo era explotar cosas, sí, tomaban notas y tomaban mediciones y esas cosas, pero bueno... Y este hombre, eh, cuando acabó la Guerra Mundial, le trataron mal, cuando cambiaron mucho las cosas, porque varias de la gente que empezó con esto mmm, sí que eran anticapitalistas, no querían a, a, ayudar a, a la, al capitalismo, no querían, a, no querían ayudar a, los a la industria de la guerra. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, sabéis que en Estados Unidos hubo la ola esta anticomunista, ahí empezaron con problemas, el FBI se les hizo encima, detuvo a varios de ellos, investigó a todos, y a este, como era chino, pues le, le, le cayó. Total, que el chino lo vio negro y después dijo, pues me voy a China. Y entonces se compró un billete para, a, de avión para ir a China, y cuando iba a salir, los funcionarios de aduana le trincaron. Dijeron, ¿qué hacemos con este? Y dijeron, este, como ha estado en toda la investigación, de la gente que ha hecho los cohetes americanos, sabe mucho, no le dejamos ir a China. Y le encerraron, sin acusaciones de nada, porque no había hecho nada, pero le tuvieron encerrado cinco años. Y a los cinco años pensaron que ya la técnica había avanzado tanto que lo que él sabía estaba obsoleto. Bueno, este, eh, cuando ya le dejaron salir, cinco años después, se fue a China y es el que ha organizado todo el programa de cohetes chinos, con lo que había aprendido en, en el arroyo, eh, esos experimentos de ahí, es el que organizó todos los, eh, toda, la, toda la cohetería china y no tiene nada que ver personalmente pero tiene una vida también igual de desgraciada un ingeniero ruso que cuando Stalin tomó el poder, sabéis que fusilaba a todo dios y torturaba a los que no fusilaba y a mucha gente primero la torturaba y luego la fusilaba pues este pobre hombre le cogieron, lo torturó, lo torturaron salvajemente y lo mandaron a Siberia. Y se estaba muriendo en Siberia porque en Siberia era un sitio para morirse, como en los campos nazis, Te hacían trabajar, daban poco de comer, pues era cuestión de tiempo que eh, te murieses. Y entonces fue cuando, uh, ¿os acordáis del Sputnik y todo aquello? Pues un poco antes, cuando se enteraron de que los americanos querían lanzar cohetes y tal, y, y entonces dijeron, hostia... Pues nosotros también. ¿Y quién sabe de esto? Dicen, ah, pues el que sabe de esto es ese. ¿Y dónde está ese? Pues en Siberia, que las mandaba a Siberia. Y entonces cogieron y lo sacaron. Lo sacaron hecho un cristo eh, y lo, lo metieron de jefe del programa eh, soviético de, de, de cohetes también. Y, y fue el que también montó esto. Ninguna relación directa con esto, pero que parece que está. Digamos, toda la gente que ha hecho esto, pues es gente torturada de diversas maneras eh, Sí, yo creo que hay que tener muy en cuenta el contexto de, del mundo de cómo era entonces. ¿no? Es decir, por un lado se estaba, estaba la investigación más puntera en ese momento, porque muchos descubrimientos científicos se produjeron durante la guerra, y al mismo tiempo es una sociedad, por ejemplo, en América, el ejército que va a Europa a luchar es un ejército segregado racialmente. Es decir, no combatían juntos negros y blancos. Nos ha jodido. <risa> pero estamos hablando de 1940 y pico, ¿no? Es decir, el mundo en el que este hombre vivía era un mundo que, que de un país que aspiraba a ser la gran superpotencia después de la guerra, pero que tenía todavía. Eh, eh, rasgos casi del, del siglo XIX y del siglo XVIII, de las sectas puritanas, no se podía hablar de contracepción, no se podía describir nada, todas las, las, las pioneras feministas que hablaban sobre eso eran purgadas, no había Siberia pero casi, eh, es una sociedad que tiene todavía bastante, muy puritana, muy, muy conservadora, sí. En las películas de Hollywood, eh, las parejas, no, no, no, eh, los matrimonios no salían en una cama, eh, eran camas separadas. Joder, cuando yo era niño también, <risa> porque claro, la gente aquí hacía lo que veía en las películas. Entonces, eh, ese es el, eh, se entiende mejor la figura de, de, de, de este hombre que acaba, yo creo que, no sé si por, por, por, por personalidad propia, por las circunstancias, acaba bastante esquizofrénico. En el sentido de, de, de tener varias personalidades, pero la sociedad que era era muy traumática y muy violenta, con mucha corrupción también en todos los estamentos. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta ese contexto a la hora de, de, de, de enclavar la figura de este hombre. Bueno, bien, bien. Aquí estamos muy atentos. ¿eh? Sí, no sabemos, bueno, nos sabemos bueno, si, si os os es aburrís no, entonces si hacéis alguna pregunta casi se agradece. En este libro hay una cosa muy curiosa que, que a alguien le puede gustar. A mucha gente a mí me llamó mucha atención, se describen exactamente los rituales, los rituales ocultistas, con los recitados con tal. Y es muy, historia, es muy interesante la historia de John Dee, como dice Jesús. Se te olvidó un detalle muy importante. Eh, John Dee era una persona muy cercana a la reina. Sí. ¿Eh? Eh, Hitler tenía su séquito de ocultistas. Eh, Ronald Reagan es muy curioso la relación del poder con, digamos, la magia o con ciertos conocimientos más allá de los conocimientos científicos. No sé si en España pasará lo mismo. ¿eh? No. No sé. Esto, por ejemplo, en el mundo de, de los cómics ilustrados, el, el libro, por ejemplo, tiene una portada que es un homenaje a, a, la, a la cultura, subcultura de la ficción científica de los años 50, a las pin-ups. Eh, tiene tiene, eh, eh, una importancia, eh, tiene su importancia porque en este contexto que hablaba antes, eh, sociopolítico, también culturalmente eh, era un mundo de, de grandes expectativas. Eh, las revistas especulaban con algo que no conocían realmente, como eran los viajes espaciales. Eh, entonces, eh, eh, Parsons lo mamó desde muy joven todo eso. Y a diferencia de otros, eh, él se puso manos a la obra para desarrollarlo. Bueno, recordemos que hoy día también, y a nadie le parece mal, eh, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, paga asesores que son escritores de, de ciencia ficción, para que imaginen cosas, por una razón sencilla, porque los científicos eh, son gente que imagina eh, poniendo un pie en el suelo y levantan el otro para, para dar un paso, pero tienen que respetar las normas de... de, de de los saberes que, que profesan ¿no? mientras que un escritor de ficción puede pensar eh, lo que quiera y entonces, por ejemplo los asesores de seguridad se pues, han encontrado cuando hubo el, el ataque con aviones a, a las Torres Gemelas eso eh, lo, había, lo, había, lo había previsto, no lo había previsto nadie, pero había alguien que se había imaginado una cosa parecida y la había puesto una novela, entonces quienes piensan esas cosas son novelistas o son los autores de ciencia ficción no son los científicos porque los científicos están más amarrados a una cosa que se llama modernamente, eh, ¿cómo se llama esto?, el, el, el, lo, lo, lo, lo inmediato visible, ¿cómo se llama eso?, que, que quiere decir más o menos que tú solo puedes imaginar una cosa a partir de otra que, que ya existe. Es decir, nadie podía pensar en teléfonos móviles cuando no había teléfonos. O sea, cuando existen los teléfonos, pues alguien se puede imaginar. Hombre, podemos hacer unos teléfonos que no lleven cable. Pero antes de eso, pues, pues, pues nadie se lo imagina. Y entonces, eh, hoy se paga a, a esta gente que no tiene formación científica, pero que son muy, muy imaginativos. Porque, porque saben esto, es decir lo mismo que cuando los científicos decían no se puede mandar un cohete a la luna, pues estos tíos estaban escribiendo de mandar cohetes a la luna. Y los políticos prudentemente dicen, Oye, si alguien lo puede pensar, pues se puede jugar con eso. Entonces esto trasladado al siglo XVI, eh, pues es John Dee. Yondi, bueno, Yondi no, no era un escritor, Yondi era un, era un, un científico. Era, se lo sí, no, no, pero era un científico, sí. eh, la, la, tiene su lugar en la historia de la ciencia, lo que pasa es que la gente no, le, no lo quiere invocar por toda esta otra parte. Yondi se puso a, era asesor efectivamente de la reina de Inglaterra, eh, le consultaron cuando el tema de la Armada Invencible, cuando la Armada Invencible fue... Eh, ...que como todo el mundo recuerda es la única armada del mundo que no ganó una batalla jamás... ...pues eh, a pesar del nombre le preguntaron a John D., ...oye, ¿los españoles van a venir otra vez? ...y dijo que sí, una de los errores de predicción de... de... ...y este eh, eh, hacía esto de la, la, la interpretación, encontró una piedra que está guardada ahora en el Museo Británico... Bueno, lo que hemos visto en las películas de, de tener una bola de cristal e intentar ver el futuro con la bola de cristal. Pues este tenía una piedra. Pero no podía ver nada porque era demasiado científico. Demasiado científico quiere decir demasiado apegado a la realidad, demasiado apegado a los hechos y no puedes eh, meterle imaginación. Entonces contrató un tipo, un tipo extraño, eh, que también era un, un tipo formado. Bueno, John Dee era un tipo que a los... 15 años había entrado en la universidad, era un tipo listísimo. Y este otro que, con, que contrató era, eh, bueno, también científico, pero un poco pinta. Y este tío dictaba a uh, lo que las, la, los ángeles les iban enseñando letras. Y este eh, le iba diciendo la letra que veía y el otro le iba apuntando eh, en un papel. Y luego leían y tenían el alfabeto que les había dado los ángeles. Y les dictaron eh, un diccionario entero para que supieran. Y lo alucinante del caso es que dicen, bueno, no puede ser que haya ángeles haciendo todas estas cosas y tal. Sin embargo, el sistema es de una complejidad tal... Eh, que es difícil pensar que se lo han inventado o sea que alguien simplemente por, por, por engañar y por, uh, por cobrar porque el John le pagaba a este otro pues eh, pueda inventarse todas esas cosas y una de las cosas que está en relativa oscuridad es cómo llegan a elaborarse todos esos sistemas tan complicados que tienen una coherencia interna que es muy difícil de explicar visto desde fuera. Realmente, incluso o sea, en algunos de los textos que dictaron los ángeles tienen una calidad literaria que, el, el, que es impropia completamente del mismo tipo eh, que es el que ha hecho la, la, la, la interpretación porque es un tipo que escribía y era muy bruto escribiendo. entonces son las cosas que quedan por ahí. A mí de lo que has dicho me recuerda, es que esto yo creo que es muy americano, la, la... Ellos eh, creen que lo, lo que puede ser improbable puede ocurrir y están dispuestos a pagar por ello. Esto ahora mismo lo dices aquí y te, y te lleva a un psiquiátrico. Pero me recuerda a dos películas, por ejemplo, Los Tres Días del Cóndor con Robert Redford, que es un grupo de gente que le paga el gobierno para leer libros, leer libros periódicos, elaborar informes y resulta que aciertan con una cosa que, que está haciendo el gobierno y. <coughs> Y bueno, ahí la cosa se empieza a poner mal. Y otra es el informe pelícano, que sale Julia Roberts, y que es lo mismo, es una gente que les pagan por hacer los informes más descabellados que se les ocurran hasta que aciertan. Entonces a mí esto, me, me, me, me acordaba de ello cuando tú hablas de que los americanos no solamente creen en ello, sino que se ponen a, están dispuestos a dedicar recursos a, a estas historias. Eh, en este libro también hay una cosa curiosa, los americanos... Eh, eh, por ejemplo, eh, uno de los debates intelectuales de la época era ir ya adelantando acontecimientos. Eh, ¿Cómo consideramos a los robots? Les consideramos humanos, ya les iban poniendo un estatus cuando ni siquiera estaban desarrollados los robots, estaban en la literatura científica. Hay un personaje real, muy parecido en cierto modo a Parsos, que es Philly Kadik, con una infancia muy parecida y... y aunque este es en el campo narrativo, pero también tiene sus conexiones con las drogas, con las experiencias místicas y, y también con la especulación sobre mundos futuros, muchos de los cuales se han cumplido. ¿no? Entonces a mí esto me parece fascinante, porque es el contexto sociológico de, de, de la cultura norteamericana de los años 40, 50, Plikkadik nace, yo creo que un poco después que, que, que Parsons, ¿no? pero... Son figuras que, que, que, que no es una casualidad que se produzcan ahí, yo creo. Sí, Filip Kadik tiene eh, bueno, muchas... Bueno, Filip Kadik, no sé si lo saben ustedes, es, es, es, el, es uno de los grandes popes de la cultura científica, es el, el que lo conocemos más por las películas, y el, y, el, y el autor de un título que ah, le, hemos plagiado, sí. le hemos plagiado entre Javier y yo. Hay una novela que... que y una película que, que inicialmente eran de culto, sueñan, no, iba so a decir los androides, sueñan <risa> las ovejas... Eh. Sueña, sueñan los androides ¿Sueñan con ovejas, con ovejas, ovejas eléctricas, eléctricas. ¿no? que es uno de los grandes eh, textos de, de ficción científica más... Pues nosotros hemos hecho... Nosotros hizo la película de o Jesús, eh, como buen plagiario que es, cogió el título de Philip K. Dick y hizo una serie de artículos que los publicamos sí. recientemente. pues No se llama plagio ahora, ¿eh? Se llama... ¿Cómo se llama eso? ¿Préstamo? No, no me acuerdo. <risa> Pero bueno, es... Sueñan los androides con tarifas eléctricas porque lo que hablan son de las empresas eléctricas de aquí, no, con las, no, no de las orejas. Pero nos acusaron de plagio, sí. sí, sí, sí. Bueno, yo, no sé, yo, mi editorial, ahí al lado hay otro libro que es la biografía de Polly Adler. Polly Adler es la señora esta que aquel caballero está levantando en brazos en Bañador. Fue la gran madame de, de, de, de, de el Nueva York de los gángsters de los años 20. Hay algún libro que también hemos hecho, también en torno a un personaje histórico, eh, por ejemplo María Bochcareva, que no está aquí, eh, fue la primera mujer que entró, curiosamente, en la Primera Guerra Mundial, eh, lo digo porque es todo la misma época, la, la primera mujer que ingresó en el ejército, en eh, Zarista en este caso, y creó los batallones de mujeres de la muerte, que es un título como muy pomposo, pero son esa, eh, eran los batallones que estaban defendiendo el Palacio de Invierno cuando los bolcheviques los asaltaron. Entonces, este libro también se, se, se encuadra en, en una parte de lo que nosotros hacemos editorialmente. Son biografías psicodélicas. <risa> <risa> bueno, pues Él te hizo dos preguntas, Javier, y la segunda pregunta, que era la difícil relación que, te, que había tenido y su madre. El autor, con, vamos, de pasos con su madre, yo lo preguntaba por una cosa, porque yo he hablado antes de la madre un poco, eso lo hemos contado ya. Eh, ¿Okay? En los ritos ocultistas eh, hay, hay una, una cosa que le llaman la llave, la llave es digamos la palabra, el, el, el, el rito eh, que permite eh, obtener un conocimiento. Eh, en este mundo eh, uno de los grandes tabús que se quieren romper, que rompen todos ellos es el tabú de la madre el tabú sexual de la madre ¿no? el edípico entonces por eso también yo le preguntaba por, por si quería hacer referencia a esto yo creo que lo de la madre desde luego no está codificado en general en los, en los rituales eh, Sí. En Perdón. Eh, lo que pasa es que bueno, este hombre como bueno, la madre se enfadó mucho con el padre cuando se enteró que el padre había tenido un lío por ahí. le armó un Cristo el hecho de casa. El eh, hecho de casa. El otro se marchó y se metió en el ejército. ¿no? Eh, se metió en el ejército americano porque porque bueno, era una salida, Tú ¿no? tienes hasta ese momento me parece que era comercial de una empresa de automóviles o algo así. Entonces, pues te echan de casa y y, y bueno, pues se metió al ejército y ascendió no está muy claro, hay versiones de que fue consejero militar de dos presidentes de Estados Unidos eh, hay otro libro que habla más de él, parece que sí llegó el caso es que el niño se quedó con su madre y la madre eh, le hablaba fatal del padre le, le, le echaba pestes contra el padre eh, se fueron a vivir con los padres de ella en, en Sadena, en Los Ángeles, entonces el niño, la figura masculina que había hacer era la de su abuelo. ¿no? Mira... Y lo que aparece en toda la biografía, pues es una carencia de padre, o sea, cuando uh, en todos los trabajos que tuvo, pues buscaba la imagen del padre en los hombres mayores con los que trató, entre ellos con Crowley. A Crowley le llamaba formalmente querido padre, no, no escribía las cartas. Eh, mientras tanto, pues... Eh... Nunca vivió lejos de su madre, su madre vivió, siempre tuvieron la casa muy cerca y efectivamente cuando la madre se enteró de que se había muerto uh, niño, pues, bueno, niño con 37 años, que es muy joven para morirse, pero claro, niño exactamente no es, eh, pues se tomó un frasco de pastillas eh, de golpe y se murió en un, a las horas, eh. Javier dice al día siguiente no llegó a pasar un día. De la muerte de Susan. Pero vamos, en todo lo de Dee y eso no aparece, no hay ni en Crowley, no hay nada que ver con la madre. Eso yo creo que es un problema más de, de Parsons en particular. También Philip Caddick tuvo mucha relación con su madre, pero yo creo que Philip Kadig se, se liberó mejor, fue un hombre que investigó más, más y con más problemas quizás psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, no, eh, yo creo que era un hombre más asentado en el, en el mundo. Félix Caddick explicó cosas muy curiosas. Una, la de los robots, pero otra, uno de los libros eh, importantes de Félix que es El hombre en el castillo, que es una ficción que no tiene que ver con robots. Lo que hace es imaginar que la Segunda Guerra Mundial la ganan los, los japoneses. Y entonces. Y nazis. Eh, sí. Y entonces lo que es eh, eh, cómo sería la vida en Estados Unidos gobernados por los japoneses es lo que es. es decir, es un hombre que siendo muy muy imaginativo muy imaginativo literariamente yo creo que tenía una relación más saludable con la realidad que la del pobre Parsons ¿no? eh... ¿Vamos a tomar algo? Sí, <risa> muchas gracias Gracias Gracias